Feliz, la gente muy amorosa, con demasiado cariño y creo que eso es lo más bonito, esos son los momentos donde uno se encuentra con eso real, ¿no? con la gente bonita que te apoya. ¿Cómo, ¿No te lo esperaba el público así? La verdad no me lo esperaba, yo decía bueno vamos a ver qué va a pasar, de pronto sí me conocen, de pronto no y la respuesta ha sido muy linda, muy contenta y agradecida con la gente. Tienes una muchas colaboraciones con tu pareja y los dos son artistas, ¿qué es lo más difícil de trabajar con que tu pareja sea lo mismo que tú en la profesión? La verdad nos ha ido muy bien, ha sido muy bonito, sobre todo nos respetamos, entendemos que independientemente de que seamos un equipo y compartamos una vida, tenemos una vida distinta a cada uno y el respeto creo que es lo primordial y eso hace que sea tan estable nuestra relación. ¿Tú crees que fue el que te... yo vi una entrevista donde él decía que te decía que tú podías cantar, él fue el que te dio el, el empujoncito para cantar? Yo canto desde muy pequeña, pero digamos que yo me alejé de la música por 10 años y empecé a actuar y él me dijo regresa ya, tenés que regresar a hacer música. Yo creo, solo que el miedo de si funcionaba o no, claro, me dio como la fuerza para tomar la decisión.